¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, esto es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo y estamos haciendo una edición especial porque hoy 4 de mayo del 2023 y hace unos momentos eh, mi querido amigo y hermano Eliseo Baena Adame eh, estuvo en una reunión con la Presidenta Municipal María Hernández, Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, eh, que convoca por medio de la Comisión de Desarrollo Urbano eh, el regidor Hugo, Hugo Flores Vega, y quise hacer esta entrevista, o quisimos hacer esta entrevista, precisamente para hablar sobre qué pasó, qué sucedió y qué sucederá. Definitivamente, tardes, buenas tardes amigos y amigas que nos siguen. Eh, yo creo que ha sido acertada la decisión, eh, primeramente, bueno, de la Presidenta Municipal, de convocar a los expresidentes municipales, pero también no hay que soslayar esa acción del regidor Hugo Flores de conjuntar esfuerzos con los expresidentes, compañeros, eh, presidentes municipales y traerlos precisamente sí, sí, sí. hasta aquí, a su casa. ¿no? Gracias Hugo por permitirnos estar aquí en, en tu casa. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no no. me da mucho gusto que... Bueno, saludos a todo tu auditorio y siempre es un gusto poder estar contigo y yo, yo tengo una duda o sea, fue una reunión de la presidenta y del regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano sobre texto del tema de la puerta o ventana mar, al mar de, de Felipe Carrillo Puerto, que es por vigia chico no tengo entendido pero, este, ¿de, de qué habló Hugo? en la reunión ¿de bueno, qué habló el regidor Hugo? Bueno, primeramente la parte primordial y principal es la reunión de expresidentes los ¿no? homólogos, eh, nuestra presidenta Maritana Hernández y los expresidentes que a lo largo de la historia de Felipe Carrillo Puerto han gobernado nuestro municipio ¿En eh, qué entro? Bueno, este, todos sabemos que Carrillo Puerto ha sido el centro primordial del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con sus proyectos federales no podemos negar que hemos sido beneficiados toda la península de Yucatán, Quintana Roo y sobre todo Carrillo Puerto este, con pues el Aeropuerto Internacional de Tulum. El, ya no es de Tulum, el, el, Tulum ya es de Felipe Carrillo Puerto. No, no, no, <ríe> era de Tulum. Era de Tulum. <ríe> este, aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Puerto no, es, es, es, está ya. en tierra del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en las estaciones, dos estaciones, una en el aeropuerto precisamente y otra de Río bueno, principal. todo esto pues lleva a diferentes acciones en el sentido que, pues afortunadamente yo estoy en la Comisión de Desarrollo Urbano y pues el gobierno federal, producto de estas acciones que hace y estos proyectos, pues necesita también tener que nuestro municipio contenga un marco jurídico, legal, como son el, el programa de desarrollo urbano, ¿sí? también el programa de... de ecológico de ordenamiento ecológico ¿no? y todo eso pues es trabajar con la sociedad ¿no? en ese sentido estamos haciendo el contacto con los principales actores de este municipio ¿no? que son los expresidentes, para que ellos puedan también abonar opinar eh, y también eh, participar en todas estas eh, en todos estos proyectos que, que conlleva todos estas grandes eh, inversiones que hace el gobierno federal, ¿no? entonces en ese sentido pues Hugo Flores y su comisión pues estará eh, recabando mediante la Comisión bueno, de desarrollo a, a, supongo que eh, políticamente aprovechaste también la coyuntura ¿no? Sí, claro, eh, obviamente <risa> es, Pero es que hay, hay, hay, es una bueno, ¿no? hay una situación es que... bueno aprender este, de, de todos ellos este, y, y definitivamente eh, aprender de la experiencia de todos ellos y poder aprender también de política con ellos Pues es un privilegio que tengo aprovechando mi, mi comisión ¿no? Y agradezco que puedan aceptarme dentro de ese grupo de, de buenos este, presidentes y, este, y pues seguir trabajando Pero hay que reconocer, ¿no? muy aparte de la decisión de, de la presidenta municipal Yo creo que eh, el que eh, Hugo Flores se miscuya en esta, en esta situación y vaya y, y hable personalmente con cada uno de los expresidentes, yo creo que eso también conlleva a que la reunión de hoy haya sido este, de mucho éxito, sinceramente, claro. yo, lo, yo lo percibo de esa manera. ¿eh? Yo agradezco las porras que me echa <risa> a... <risa> eliseo el, el el la verdad porras. es que tengo que ser. Nos, sí. nos conocemos desde está, siendo, está siendo honesto, más que. Sí, es, no, un, es un buen amigo no. y agradezco los porros que me echan, ¿no? Pero sí, este, eh, pues tratamos de mezclar lo que debemos estar realizando como regidores, como presidentes de nuestras comisiones, como lo que fuimos electos, ¿no? Para que hagamos eh, nuestro trabajo como regidores y también vamos a mezclarlo. Eh, políticamente también. Yo, este, yo, lo, yo lo veo desde una perspectiva, y creo que lo comentaba hace rato con una entrevista que le hice a, a la expresidenta municipal Paoli Pereira, eh, Felipe Carrillo Puerto es el segundo municipio que se crea, se funda en Quintana Roo. Es donde se gesta la guerra de castas y, donde y a Felipe Carrillo Puerto se le debe la creación de Quintana Roo como estado. Eh, ya debería de haber un gobernante, o sea, es decir, ya debería de haber un... un, un gobernador, extraído de la zona maya, de Felipe Carrillo Puerto. ¿Creen que este trabajo que se está haciendo pueda dar pie a que, a que se vislumbre se, se esto muy pronto? Bueno, eh, tú estuviste, Hugo, y precisamente en la participación que, que hace mi compañera expresidenta, Paoli, eh, pone de manifiesto precisamente esa discordancia que a veces existe entre los diferentes actores políticos de un municipio y que era necesario, que era menester precisamente de conjuntar ideas de conjuntar esfuerzos para que Felipe Carrillo Puerto tuviera el lugar que merece dentro del estado de Quintana Roo, ¿no? Y hablando específicamente a lo que te refieres, ¿no? Coincido plenamente con Eliseo, yo lo he mencionado en algunas otras mesas de trabajo, en el sentido de en nuestro estado debe estar equilibrado claro. generalmente pues, todo es el norte, el sur, cancún chetumal y pues Camino Puerto pues, es el lugar de paso ¿no? este, claro, a es donde van pasar, si no por tierra por, por aire Exactamente, es a, donde a vamos, los gobernadores es donde <risa> debemos pasar a los gobernadores a, a las diputaciones federales, a las senadorías y creo que eh, tampoco es una cuestión de justicia ¿no? creo que hay mucha gente preparada ¿sí? claro. hay mucha gente que entiende la política de nuestro estado, las necesidades de nuestra gente y el poder equilibrar políticamente y económicamente también todo nuestro estado pues sería un gran logro de, de ahora nuestra gobernadora ¿Qué? Mara Lezama y pues respondiendo a tu pregunta, ese equilibrio podría también surgir pues no solo ¿Qué? gobernadores, diputaciones federales, senadorías, este, políticamente hablando y un gobernante, un gobernador de, de la zona maya creo que ya es tiempo que le toque a Quintana Roo sí, esa ese es mi, mi, mi, mi opinión, mi percepción y creo que sí se puede siempre y cuando eh, logren hacer este tipo de, de, de acciones de, de trabajo en de un conjunto ¿no? No podemos eh, de ninguna manera soslayar el, el, el interés económico tan fuerte que existe en el estado y que a veces ese interés se va mucho más allá de nuestras fronteras como Estado valgase la expresión claro. pero tienes mucha razón ¿no? yo creo que hay juventud impetuosa aquí hay juventud muy dinámica muy inteligente, que está empujando día con día para obtener esos espacios y también hacer lo que le corresponde por su municipio y por su Estado yo quiero pedirle a Hugo eh, ya que él fue digamos que el testigo fiel de esta reunión Privilegiado, eh, privilegiado Y además privilegiado eh, que, que hagas un breve, una breve síntesis de qué dijo cada expresidente municipal Y finalmente en qué se comprometió la presidenta municipal con cada uno de ellos Fueron 7 expresidentes municipales Sí es, eh, Empezando por las damas, Paola y Pereira Y empezando desde de adelante para atrás eh, Sebastián Canul Sebastián Jack fue primero, no? Sebastián. No, Canul fue primero, 78 sí. Sebastián Canul el Aluchan, eh, eh, ahora sí Sebastián Fernando, Fernando Serrano. Fernando Serrano, después eh, le sigue Javier, Javier Novel Ordóñez. No, no, no. Así ah, es, que, es que Sebastián es fue, que, sí es verdad, es verdad, sí, es verdad. De, Javier Novel Ordóñez, este, Sebastián Ullán, eh, Javier Novel Ordóñez, un servidor, después Sebastián Ullán. Y, y este, eh, los demás que, que, favor, mío, que pues, no ah, vinieron, bueno, sí. los que vinieron por importante, no. Bueno, este, también debo decir a tu auditorio que invitamos a la mayoría y este, algunos por cuestiones personales no pudieron asistir. Ya pero, no nos lo dijo este, la presidenta María Hernández que, que no invitaron a la manzana de la discordia, <risa> <risa> a Chagmecho. Bueno, pero era, el, era por sanidad. El problema de ser regidores es que nos van a chacar a... El, <risa> pero hacer bueno, haznos el resumen en, pero, que, en, tu, en salud, tu entender. ¿Qué fue lo que manifestaron cada uno de los expresidentes y cuál fue el compromiso que hizo con ellos la presidenta municipal? Bueno, creo que podemos decir que hubo un común denominador, ¿no? En ese sentido de poder trabajar indistintamente de los partidos políticos de quienes son originarios, pero el hecho de trabajar y darle continuidad, que fue eso es lo que mencionó en este caso la expresidenta y darle continuidad a los trabajos gubernamentales para no llegar al fin de una administración y, y empezar de cero, ¿no? Es algo que nos perjudica como sociedad, como gobernantes, y al final el, el único que pierde pues es el pueblo y claro. el presidente Felipe Carrillo Porto, ¿no? Pues sí hubo esa, esa, eh, ese común denominador con, con todos los expresidentes de poder trabajar y... ¿Hubo seguir? reclamos? Eh, yo creo que... La verdad, la verdad. hubo expresiones de sentimientos más con, con nuestros eh, presidentes que de la, vieja de, la escuela, vieja guardia, claro. de la vieja guardia donde de alguna manera eh, se acostumbraba yo creo que involucrar más a toda esa clase política que le llaman ¿no? pero pues en el, en el entendido de que existen cambios generacionales sí, hay, yo creo que añoran lo que añoran muchísimo es la vieja escuela política Claro. lo que van a añorar algunos el día de mañana también, ¿no? Sí, o sea, también, claro Todos los gobiernos tienen fecha de ¿no? Y yo lo he dicho, lo, lo dije también A veces eh, nuestra juventud O ese cambio generacional Pues eh, marca Una distancia con, con ellos Sin embargo creo que también lo he dicho No estamos, nunca es tarde Para poder eh, corregir Esas situaciones y creo que esta Reunión fue parte de eso ¿no? De poder eh, involucrar a todos esta, toda esta experiencia ya sea con aciertos o desaciertos, pero al final abonaron al crecimiento de nuestro municipio ¿no? este, en ese sentido debo de aplaudirlo porque claro. estuvieron en la misma sintonía y creo que de aquí para adelante no se podrán construir. ¿Se se, trabajo. se logró la apertura real? Sí, sí, porque previamente ya habíamos platicado esos esas preocupaciones, esos reclamos, esos, eh, ese interés de poder participar, ese interés de poder abonar, eh, y en ese sentido pues la reunión pues, nos sirvió para concretar, ¿no? entonces claro. creo que ya se había como que y al final sí. llegamos a ese acuerdo de poder este, hacer equipo para trabajar, ¿no? entonces yo estoy muy contento y sobre todo de ser aceptado con estos personajes que han tenido la experiencia de gobernar Carrillo Puerto ¿no? y mucho he aprendido con ellos y, y la intención es de poder involucrarlos en las siguientes mesas de trabajo para los proyectos que vengan. Sí. Y yo creo que esa situación de ser tomados en cuenta, de hacer sentir útil al, al compañero que ha estado en la administración, yo creo que es eh, grato, sinceramente, ¿no? Eh, te da un aliciente para seguir trabajando todavía por C.M. Claro. Carrillo Puerto. ¿no? Algunos lo hacemos desde diversas trincheras eh, en lo que se puede, ¿no? pero el hecho de que la autoridad en turno te llame, te, te, te, te invite a participar activamente, yo creo que eso es gratificante para, para uno, sinceramente. Sí, y estuvo diversos los temas, porque en este caso puedo mencionar, al expresidente Láli Uchán, él estaba más enfocado en las cuestiones culturales, ¿no? Sí. Entonces sí. se marcó su gobierno? Claro, y, y son diferentes eh, preocupaciones de, de, de los expresidentes, ¿no? En el caso de Lai Uchán, en la cuestión cultural, en la promoción de nuestra cultura, en la atención a la La participación pueblos, de los jóvenes. La participación en la de los jóvenes. Él comentaba que fue el primer presidente que incluyó en diferentes direcciones. Eh, a jóvenes menores de 25 claro. años, ¿no? Y eso, pues, en su tiempo, pues, no era como que bien visto, ¿no? Este, y así, en pues, diferentes situaciones, ¿no? muchos en el sentido político, muchos en el sentido de trabajo, muchos en el sentido de qué es lo que viene, ¿sí? también les preocupaba la cuestión de seguridad, que todo esto que conlleva el desarrollo, pues también conlleva violencia, ¿no? Claro. O sea, este, no solamente vamos a tener eh, trabajadores que vengan a, a, a ganarse a ganar el... la vida, sino que también este, pues, va a venir con, con ello, pues, delincuencia ¿sí? lo Todos nos el... vienen a delinquir ¿no? No, y, y parece que hay que estar preparado, ¿no? Sí, entonces todas esas preocupaciones al final se puso sobre la mesa Bueno, la presidenta municipal tendrá su tarea este, de poder eh, abordar esos temas y yo como regidor, dentro de mi comisión que me corresponde, pues estaré Abordando los temas que me conllevan, ¿no? Y pues a la tarea. Eso, eso es algo que le iba a comentar a Hugo, precisamente, porque se ponen sobre la mesa temas como la imagen urbana, por ejemplo, y eso es algo que le corresponde, sí, claro, le corresponde a él, a él, a él como comisión. ¿Qué, ¿Qué va a pasar, Eliseo, si, si no se cumplen los acuerdos? Bueno, yo creo que va a haber un desaguisado, seguramente, pero nosotros estamos muy confiados, sinceramente, en la palabra que hoy se se, ¿se comprometió hoy, la palabra que hoy se empeñó, en que, bueno, dijera un amigo mío, el tuyo y de mucha gente, de aquí para atrás no vale. Claro, el dice ingeniero Mario, y, y Yo, decía eso, ¿no? yo, yo creo, el eh, regidor Hugo, que uno de los talones de Aquiles de la presidenta ha sido su gabinete. Por lo menos es lo que yo he sondeado en el municipio y me han dicho varios, varias personas que su gabinete no responde a los compromisos de la presidenta. ¿Tú crees que debe renovar su gabinete a estas alturas y que quizás gente como tú, que estuvo en esta reunión, le dé seguimiento a los compromisos? Aunque porque tú no eres su empleado, finalmente, tú eres parte del cabildo. Pero también puedes tener la autoridad si ella te la confiere de dar seguimiento a acuerdos que se hicieron en una reunión en la que tú incluso fuiste uno de los cargo. Bueno, nosotros como Cabildo hemos hecho las observaciones pertinentes, ella como la primera responsable ahora sí de designar y depositar la confianza con sus funcionarios, pues debe, también deberá tener, eh, el, deberá tener el don de la autocrítica, de ¿no? poder evaluarse y evaluar, y en ese sentido poder hacer los cambios. Nosotros en qué la podemos apoyar en, en, en poderla reforzar en ese sentido y aportar para que exista un mejoramiento ¿no? Sí, pero no me respondiste debería de cambiar eso algunos, algunos apuntes, miembros o sea. de su gabinete para que pueda ella responder a no solo a las demandas de los presidentes, sino de la ciudadanía en general Yo creo que hasta ahorita hemos tenido una, un trabajo aceptable, ¿no? ¿podemos mejorar? claro que podemos mejorar ¿no? Pero este, eh, yo no soy de yo no soy de la idea de poder cambiar ¿no? al contrario había que reforzar había que darle seguimiento había que designar precisamente a los regidores que queremos ayudarle de poder trabajar en, en el rubro en el sentido de o apretarle de, la saber de algunos funcionarios para ¿no? poder este, mejorar esta situación no ya eh, si existiera este, cosas graves en ese sentido pues hacer el cambio no pero creo que todos tenemos la capacidad de poder trabajar, sí, algunos con mayores resultados, algunos con menores, pero creo que debería haber la... O sea, tú consideras que no hay que cambiar ahorita nada. Hasta ahorita creo que, creo que no, sí, no, creo que no. Pero, este, pues, si ella lo no cree, pues adelante, ¿no? Ah, no, claro, eso sí es lógico, ¿no? Yo, yo hablaba de tu opinión, sí, porque claro. finalmente como concejal, Tienes una visión o debes tener una visión muy amplia de cómo está trabajando la administración, no necesariamente solo de tu comisión, o sea, es decir, no solamente del director de desarrollo urbano, todo lo que sino el todo, lo, todo el gabinete en general. Y, y para mí, y creo que para el auditor es muy importante saber cuál es tu visión. Sí, creo que. Precisamente por lo que dije en un inicio, muchas cosas que le achacan a ella tienen que ver con la irresponsabilidad o sea, o sea, con la, la falta de acto del de gabinete, y no es de ella pero a ella le toca llevarse todo. Sí, definitivamente en un municipio de este, carecemos de muchas situaciones, ¿no? A lo mejor este, pudiera caer el docente, pero creo que en un municipio como Carrillo Puerto el problema no es, eh, no es eh, laboral ¿no? o administrativo, más bien son de los recursos, de los pocos recursos que podemos captar, aplicarlos debidamente, ¿no? Creo que lo que deberíamos tener es una planeación Objetiva para aplicar en los puntos donde estamos siendo débiles, ¿no? Y precisamente ese es el objetivo de esta reunión, ¿no? Porque quienes tuvieron la responsabilidad de, de dirigir este municipio tienen, yo creo que, la radiografía de muchas cosas que hemos arrastrado y que siguen permeando en este sentido claro. y que, con la opinión de ellos, pues podemos mejorar. Yo creo que aquí hay que cambiar, creo que un poco el sentido de que. De acuerdo a, a la plática que tengamos o a la crítica que, que exista, podamos eh, corregir esos problemas. ¿no? Claro. Y la única manera de corregir es pues, irnos a la parte histórica de qué es lo que no hemos podido eh, combatir y en ese sentido hacer los cambios que tú mencionas. ¿no? Por ejemplo, si venimos dos tres administraciones arrastrando un problema de, de, ¿De seguridad de, de, de la tierra. Bueno, entonces hay que hacer los cambios pertinentes en Catástrofe No, yo, uno, uno de, los, de las cosas que yo le, le comenté Incluso en la entrevista anterior a, a la Presidenta Municipal una entrevista que le hice eh, que, que la comunicación social es fundamental uh -huh. Para que la gente sepa Lo que ella está gestionando Lo que ella está trabajando lo que ella, En lo que ella está invirtiendo En su administración vaya Y, y, y que es un talón de Aquiles que tiene No solamente María Hernández y Felipe Carrillo Puerto Y no creo que todos los gobiernos o casi todos los gobiernos municipales en Quintana Roo, la comunicación social, o sea, la gente no se entera de, de que de pronto de 250 millones que iban a invertirle al hospital o 300, subió a 600, de que hay una, un, un centro de atención eh, del bienestar animal y, y que ese centro de atención del bienestar animal era una cárcel que habilitó el ayuntamiento para hacer un resguardo y que atienden y vacunan y, y, y operan a, a, a animales. Que, o sea, es decir. Tiene que fluir más la información. Tiene que fluir efectivamente ¿sabes? la información, no solo en, en Carnegie sino en todo el Estado. Y ahí es, ese talón de Aquiles creo que es una de las cosas que tiene que reforzar o sea, cualquier administración. ¿no? Tomando en consideración lo que dice eh, Jonathan, ¿tú ¿consideras necesaria o necesario un análisis? del trabajo que está realizando cada uno de los que integran el organigrama del ayuntamiento. Bueno, creo que la, el análisis lo estamos haciendo sí, lo estamos momento, ¿no? Desde tener la iniciativa de poder reunirnos y tener las diferentes opiniones de expresidentes como ustedes, eh, termina con un resultado eh, objetivo y, y, y de análisis, ¿no? En donde, bueno, tú comentabas la cuestión de las calles, de los baches, de la limpieza, de los caminos hacia los pueblos donde anteriormente era responsabilidad de la SCT y ahora tiene que ser responsabilidad de este municipio entonces, esa precisamente es una radiografía de nuestro municipio ¿no? Claro. y ahora la tarea es atenderla ya sí, la mencionaron, sí. ya, la, ya la juntamos y ahora es, eh, es una meta poder eh, atender ese tema ¿no? entonces, desde el momento que tengamos esa inclusión esa participación de los diferentes sectores y ciudadanía pues estamos haciendo un análisis este, correcto ¿no? se pueden hacer este, evaluaciones más a profundidad ¿no? pero pues ahora puedo decir que desde mi regiduría pues estaremos haciendo los propios los temas pues, nunca acaban pues trataremos de ver lo que corresponde a desarrollo urbano y también apoyar a, a quienes no, pero, por eso pero es, parte no, de insisto, de tu, tu responsabilidad como regidor como concejal no está basada únicamente en tus comisiones, pues bien, es bien, total bien. y absoluta en toda la administración municipal. O sea, que tú puedas enfocarte en tu comisión para algunos aspectos que tienen que ver con normatividad, estoy de acuerdo, pero en lo general, un regidor tiene la absoluta amplitud de evaluar cualquier área de, de, de, sí, de la bueno, municipal. Sí, el trabajo de campo también lo estamos realizando, ¿no? eh, comentábamos que... En este momento ya se concluye el, el, el PDU, que llevaba mucho tiempo sin, sin un plan de desarrollo urbano, bueno. y no porque en las sesiones pasadas no, no lo habían tenido que no aprender te de este mensaje Sí, sí, sí. Simplemente porque no teníamos el presupuesto de poderlo este, publicar, ¿no? Claro. Entonces ahora llega otra etapa, vuelvo a repetir, a consecuencia de esos proyectos que vienen, y es donde debemos de... No, pues vamos problema. a tomar una cervecita para para celebrar. Yo considero <risa> que habría que poner tuercas en algunos lugares, ¿no? Pero sí, claro. Yo creo que hoy también vamos de grande y vamos, digo, porque pues yo soy un ciudadano carreportense eh, a final de cuentas, sí, y creo que esta acción de escuchar ¿sí? de tomar en mm -hmm. consideración la opinión de la experiencia, yo creo que. Pues, Mira, yo. Dentro, yo, yo catalogo masoquismo político que un gobernante de cualquier nivel se ataña o se atañe todos los conflictos derivados de sus subordinados o de sus este, colaboradores o sea es un masoquismo político lo, lo hace claro. el presidente de la república lo está haciendo la gobernadora de Quintana Roo y lo hacen los alcaldes también y no entiendo por qué, porque así no vas a soslayar, Compañe ni vas a salvaguardar eh, eh, a tu partido político que te proyecto. Es, ese es el punto al que voy, ¿no? Si algo está mal, hay que cambiarlo. Uno, eso de que es una señal de debilidad es una mentira. No, no, no. Al no, contrario, es una señal de fortaleza y de autoridad. Y de querer componer las cosas. Claro. Es no, claro por supuesto. Eso te da miedo, señalar no, no? No, no, no, no, no, no, no creo No, pues, creo que también es válido el poder hacer equipo, no solamente con participación de la, de la gente, sino que también con el equipo que en algún momento confiende y Claro. Gracias. si habláramos de 100 sí. días, ok en el tiempo, vamos a ver un poquito más, ¿no? sí, pero, pero, ya, ya, ya, pero ya estamos a un año y medio ¿no? sí, ya, estamos a la mitad del gobierno, ya vimos de qué manera se conduce uno otro, otro de qué, cuáles son los resultados que era uno y otro, entonces yo considero, salvo mejor opinión, que debe haber un poquito de Presión, efectivamente, las efectivamente, siempre hay cosas que corregir Puedo decir eh, que esa administración eh, se enfocó también en la cuestión de la recaudación y no eh, en el sentido de cobrar más impuestos, sino que en el Sí, lo que de no se recaudaba En el sentido de que no timbraba la caja, no como claro. no dicen ahí, ¿no? Y también, este, por muchos temas que son de preocupación de la seguridad, vuelvo a repetir, eh, hemos tenido este, cuestiones de seguridad a consecuencia claro. también puede ser errores de, de, de nuestra organización, pero también este, la consecuencia de, de la modernidad que nos está llenando, no y en ese sentido pues hay que, pues hay sí. de, hay que trabajar Bueno, esta es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo, desde Felipe Carrillo Puerto con mi hermano Eliseo Baena Dama en ausencia de Conciano Martínez Quivel y hoy tuvimos sí. al regidor Hugo Flores sí. Vega eh que pues va a dar su tanda, ¿no? Tiene que dar. Tienes que dar su Muchas, Muchas gracias, gracias Hasta pronto. Saludos.